Soy Pedro, soy eh, impulsor de la iniciativa Citizens. Me definiría, sobre todo, como una persona bastante curiosa. Eh, me aproximo a las cosas con, con una cierta irreverencia crítica. Eh, y eso mm, se ha aplicado al, al ámbito de, de la política, de la democracia, y es lo que ha llevado a al surgimiento pues, de, del proyecto CITIZENS. Eh, estudié Ingeniería Informática en la Universidad Complutense y pasé a estudiar eh, Empresariales en la Universidad de Alcalá. Un poco con ese... Yo sospecho que con, con la intención de, de aprender eh, ya no cómo funcionan las máquinas, sino algo mucho más complejo, que son los seres humanos y, y las organizaciones humanas. Eh, cuando terminaba Informática, continué, inicié estudios de, de Filosofía, ya para ir a cuestiones incluso más, más fundamentales, desde de la filosofía política y así, eh, pues, pues toda esta temática de, de, de lo que es el gobierno, eh, la política y, y la gestión común de, de los asuntos humanos. Y con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores pude, tuve el privilegio de, de ir a Brasil a pasar un año investigando precisamente estos temas, con todos los actores implicados en la gobernanza municipal, tanto el gobierno como el legislativo, como los propios movimientos sociales, asociaciones, vecinales, sindicatos. Estuve un año eh, pues entrevistándome, hablando con, con todos, tratando de ver, eh, entender bien cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus dinámicas de trabajo, cuáles eran sus capacidades y eh, cómo las nuevas tecnologías, Internet en particular, podían reforzarlo. Y ello me permitió eh, pues tener un conocimiento muy, muy cercano de, ...de lo que yo diría que son las contradicciones de la participación... ...que por un lado tiene su lado más, más eh, utópico, más eh, idealista... ...de todos trabajando juntos... ...pero al mismo tiempo eh, cuando, cuando la, la conoces y estás ahí... Pues, ...pues también tienen componentes de tipo muy problemático, manipulativo... Hay que tener muy claro que la democracia... Eh, no busca extraordinariamente el potenciar la participación de los ciudadanos, que se desea siempre que esté muy controlada por aquellos que ejercen el, el gobierno. Hay que saber diferenciar mucho entre lo que es la retórica de la participación y lo que es la realidad que hay de fondo. Eh, todavía sigue siendo una participación muy del siglo anterior, es decir, no se han incorporado todos los, los potenciales que, que Internet y las redes sociales y las tecnologías ofrecen. La sociedad eh, en la que vivimos es com muy competitiva, no nos han enseñado a escuchar, no nos han enseñado a colaborar unos con otros, a confiar unos con otros. Es complicado pues, generar dinámicas en las que personas que no se conocen se pongan de acuerdo, se pongan a trabajar juntos. Hay también dificultades extrínsecas que tienen que ver con con cómo se, se instrumentaliza esa participación. Pues por, por todas estas problemáticas eh, la participación se hace difícil. Como se hace difícil, eh, no es poderosa. Como no es poderosa, la gente no está dispuesta a invertir tiempo cuando se dan cuenta de que no sirve para nada. Entonces Hay como un ciclo en el que hemos estado atrapados que ha hecho que, que la participación pues, sea algo eh, pues, pues muy teatral. La pregunta es eh, aprovechando esos potenciales que las nuevas tecnologías ofrecen. ¿Sería posible eh, pasar de un ciclo eh, vicioso a un ciclo virtuoso? Que tanto los ciudadanos como las administraciones puedan ver como algo positivo. Pues hace ya años elaboramos un, un, una propuesta de, de ejes fundamentales que debían considerarse eh, a la hora de desarrollar sistemas de participación electrónica. Es decir, buscar cuál es la eh, funcionalidad, las herramientas más eh, esenciales que están faltando, algo que realmente los ciudadanos, las administraciones, cuando lo vean, cuando empiecen a usarlo, digan, date, esto es lo que yo necesitaba. Con esas ideas que surge la, la propuesta de crear eh, citizens. Trata de eh, dar respuesta a, a la a la necesidad más esencial, al requisito más importante eh, para que se pueda desarrollar una participación ciudadana eh, que tenga sentido y es que eh, todas las personas puedan con extrema facilidad enterarse de qué es lo que está pasando alrededor suyo. Es fácil seguir aquellas iniciativas que ya conoces pero resulta muy difícil el pasar a tener noticia de, de, de aquellas con las que no estás conectadas. Pretende hacer muy fácil que, eh, por un lado, para las personas, individuos, el enterarse de todo lo que está pasando a su alrededor que podría interesarle, sin tener que invertir un esfuerzo, y eh, la contrapartida es que, para aquellos colectivos, organizaciones, instituciones que están eh, desarrollando iniciativas, el poder, con una facilidad extrema, el llegar a todas las personas que potencialmente tienen interés en ellas. Eh, Citizen se configura, como una agenda colaborativa hiperlocal, en la que tú puedes eh, con mucha facilidad delimitar en qué eh, ámbitos geográficos estás interesado, en qué temáticas, y eh, con una, eh, pues de, de una manera muy intuitiva el, el ser informado de, de aquello que te interese. Está adaptada a lo que serían las necesidades de los procesos participativos, es decir, no solo te informa de eh, que algo va a pasar, sino que acompaña esos procesos, Facilita el que se transmita cuál es la agenda, facilita el que una vez el proceso está en marcha pues si por ejemplo eh, se hacen streamings o se están compartiendo materiales pues que desde ahí sea muy fácil acceder a ellos, permite que una vez que ha ocurrido eh, un, un evento pues las personas que han participado en él informen de lo que ha ocurrido ahí de manera que alguien que, que está interesado pero no ha podido acudir pues pueda eh, ...posteriormente informarse de qué pasó... ...y a lo mejor en el evento de continuación... ...pues eh, que llegue gente nueva... ...pero que saben qué es lo que ha pasado previamente... ...son todo cosas muy básicas... ...pero que a día de hoy dificultan enormemente... ...el poder desarrollar procesos participativos... ...con continuidad, con transparencia y con inclusividad. Cuando hablan de democracia participativa, de participación... ...es el pensar en, en votaciones, en democracia directa... ...cualquier votación. sistema electrónico... Eh, es un porcentaje muy pequeño de, eh, de la población, los que pueden votar, al final cualquier votación tiene un valor muy, muy reducido. El, el foco de Citizens no es tanto votar, sino apoyar a grupos de personas que están desarrollando proyectos, o sea que trabajen juntas y a que puedan vislumbrar aquellas vías que, que canalicen la acción colectiva. Eh, Citizens debe contemplarse como una, como una herramienta, como un instrumento del que grupos de personas que están haciendo cosas se vale para ser más efectivos. Los dos casos más, más eh, normales de, de problemas de participación serían uno, procesos manipulativos, es decir, que cuando se impulsan realmente no hay un deseo de, de, de que haya una participación de verdad. A, al ser citizens una herramienta eh, abierta y transparente va a permitir identificarlo. En cuanto al segundo riesgo que es pues que haya personas que disimuladamente, pero tratan de sabotear los procesos o tratan de, con una agenda oculta, eh, llevárselos a, a, a su propio interés. Eh, algo que, que no es nada nuevo, pero que, que, que es muy importante, es que eh, los participantes... Eh, no son participantes anónimos, es decir, eh, todo lo que haces en el sistema contribuye a construir la reputación que tú tienes. Estos elementos que hay ya en otro tipo de webs, pero que en una web de participación ciudadana serían eh, pues, tremendamente importantes desarrollar y que forman parte de, del plan de desarrollo que tenemos para citizens. Un uno de los requisitos esenciales es que sea tremendamente fácil de usar, que personas con muy pocos conocimientos puedan utilizarlo. Entonces, de hecho, hemos hecho una prueba de, de, de, de concepto, es la agenda de Lenares, está disponible agendadelenares.org, aunque no da soporte a los procesos participativos, eso es simplemente una agenda de eventos colaborativa. Eh, Citizens sería algo así, qué está pasando en un determinado lugar y, y cuándo y quién y cómo. CitySense como proyecto se encuentra en una fase en la que hemos, digamos, terminado toda eh, buena parte del diseño esencial y de los procesos de preparación, de creación de un equipo, y estamos en un momento en el que lo que hay que hacer es eh, construir, programar el sistema. Es decir, nos hemos planteado un proceso de diseño y de implantación iterativo. Queremos desarrollar unos, una versión alfa del sistema con el que poder desarrollar en un espacio determinado, probablemente Villalvilla y Alcalá de Henares, para, a partir de esa experiencia, seguir eh, mejorando y adaptando las funcionalidades. Intentamos eh, desarrollar el sistema eh, en colaboración con la Universidad de Alcalá, eh, trabajando con estudiantes que estaban haciendo su proyecto de fin de carrera. Eh, se han desarrollado varios, varios proyectos, hemos probado diversas tecnologías, pero lo que hemos visto es que resulta muy difícil. Sería conveniente disponer realmente de programadores que estén sus ocho horas al día durante unos meses para eh, pues, pues crear esa primera versión. Y por ello es que estamos tratando de conseguir fondos para poder eh, pues ofrecer un trabajo durante unos meses a, a, a un par de programadores que, que desarrollan el sistema. Nos hemos planteado el, el lanzar un, una campaña de crowdfunding en goteo, facilitar que personas que, que compartan nuestros, nuestros objetivos, nuestros anhelos, pues puedan hacer pequeñas donaciones de 10, 15, 20, 50 euros y así conseguir eh, pues los fondos que hemos... Eh, determinado como necesarios. Pues la campaña de, de crowdfunding va a a acontecer a final de año entre noviembre y diciembre y nuestro deseo es empezar el año ya trabajando en, en, en el desarrollo si probablemente elaborar la primera versión alfa y hacer las primeras pruebas nos va a llevar como dos tres meses querríamos estar iniciando los, los proyectos el primer proyecto piloto en el segundo trimestre del año 2014 el Foro Mundial para la Democracia es un evento que organiza el Concilio de Europa y que este año está dedicado a precisamente democracia local y participación y nuevas tecnologías. Nos, nos invitaron a presentar nuestra iniciativa y nuestra intención es aprovechar la oportunidad, por un lado, para, para difundir el momento en el que estamos, nuestra campaña de financiación, pero también para transmitir esa visión crítica que caracteriza nuestro proyecto. Es decir, estamos, la verdad es que como, como iniciativa de base estamos muy descontentos con cómo desde las altas instancias y especialmente pues a nivel estatal y, y europeo, de la, de la Unión Europea, cómo se ha promocionado la innovación en este campo. Entonces nos han invitado y seguramente lo que trataremos es de, de ser un poquito un revulsivo de, de transmitirles ese, esa impresión nuestra de señores, eh, hace falta que, que vayan ustedes en serio. La realidad se conforma como, como un proyecto participativo en sí mismo. Por un lado están un colectivo, un núcleo duro o un grupo impulsor que le llamamos, que incluye a personas con perfiles muy diversos, son gente que ha ido llegando a lo largo de los años y se ha ido implicando, pues tenemos eh, gente de Latinoamérica y, y de España principalmente, eh, sociólogos, politólogos, técnicos, eh, tratando de coordinar y, y llevar adelante el proceso. Además, eh, precisamente por ese carácter eh, colaborativo que hemos dado al proceso, tenemos lo que llamamos un colectivo de pioneros que son representantes de todos los futuros usuarios del sistema. O sea, hay representantes tanto de ciudadanos de a pie, ciudadanos normales, de colectivos ciudadanos, de asociaciones y, por último, de administraciones públicas, eh, medios de comunicación, o sea, todos los, los eh, actores que de una manera u otra están implicados en la participación ciudadana a nivel municipal, hemos tratado de eh, convocar a personas con interés en ayudar a crear el sistema para que nos aporten sus perspectivas, sus visiones, su conocimiento de las necesidades, ¿eh? que prueben el sistema, hasta ahora lo que han estado probando son las, las propuestas de diseño que les hemos lanzado y que de alguna manera eh, se aseguren de que eso que nosotros estamos construyendo eh, se adecue a lo que ellos necesitan. Entonces la plataforma Citizens, pues es, en el nivel más estrecho sería ese núcleo duro, ese grupo impulsor, estarían lo, el colectivo de pioneros y eh, más ampliamente, pues hay eh, pues digamos un colectivo todavía más grande, de gente interesada, simpatizante, que de alguna manera pues, pues nos sigue a través de la web y que están deseosos en algún momento de, de poder utilizar la plataforma en, en su municipio. Creo que estamos en un momento en el que todos nos damos cuenta de que eh, se nos han quedado anticuados eh, nuestros eh, modelos de democracia. Nuestra política necesita evolucionar porque sigue siendo, en lo básico, eh, sigue funcionando con, con estructuras y lógicas del siglo XIX. Necesitamos que las cosas cambien. Y Citizens es una iniciativa que quiere operar expresamente en el ámbito local. Es una iniciativa que aspira a, a extenderse de manera viral, de manera orgánica, a contagiarse, a que de unos municipios se vaya extendiendo su uso a otros, a que realmente busca expresamente incidir en la política local, busca cambiar las cosas ahí donde, donde nos queda más cerca. Citizens eh, nos va a permitir, realmente, es, es su intención, que podamos ser protagonistas, que podamos realmente ejercer ahí donde vivimos nuestra ciudadanía, que pasemos a ser realmente responsables eh, de de cómo vivimos y cómo nos tratamos unos a otros. Citizens puede tener un valor instrumental enorme de cara a humanizar, hacer más humanas nuestras relaciones y nuestras sociedades. Apóyanos.